Hey, ey, ey, ¿Qué pasa? Muy buenas. burlas como, como están? Y bueno, bienvenidos. A, y bueno, a la video reacción número. bienvenidos hoy, amigos, a la video reacción número un millón del canal. Canal, canal. Mira, mi pene es bastante cortito, pero la verdad que está muy bueno. Ya me lo he visto. Oh my God, pero bueno, 2 más 2 es 88 Pero la verdad que está muy bueno, muy gracioso Ya lo he visto, pese a que ya lo he visto Si no la vieron, les recomiendo que la vean Ya lo he visto Y también ya lo he visto Bueno, hubo muchísimos, muchísimos problemas Muchos inconvenientes, malos problemas Muchos entendidos Bueno, hubo muchos problemas Muchísimos problemas Los Saludos aquí en los videos Así que nada, yo dije... Coño Coño Paso de tener Paso de problemas Problemas muy rollo Así que esto lo corto sano Por sano Esto lo corto por los sano Esto lo corto por los sano Además Con el tema de los as, as, Saludos os, os, os. Así que He decidido Así que Dejar de enviarlos Pero ojo Ojo No quiere decir Que no vaya a enviar Nunca más saludos Porque si puedo Dejar de enviar Podría enviar saludos Pero lo que sí Ya no voy a hacer Nunca más saludos Lo que sí se termina El día de hoy Es que envíe saludos pero eh, sí puedo hacer eh, que dar saludos. Hablando de video reacciones. Es que esta va a ser la última video reacción. Sí. Sé que suena, coño. Suena un poco fuerte, ¿verdad? Porque no hay porque. ustedes quieren que tengo un hijo con Good Freddy. Así como con Pimeta? Me lo hacen saber en los comentarios. Si quieren otro grupo canal. Y pues nada. Eh.. M maldad. Pues la verdad que, pero eh, Si sí puedo hacer eh, que darte. El que... Que... Yo en la recepción anterior, en la ochente, dije que no me gustaba, que no me gustaba. Y hubo gente que lo entendió, hubo gente que entendió esto, pero hubo otra gente que lo entendió. Y bueno, ya. Pero miren la cara La cara de idiota, tío, tío, tío. No Dejo de enrollarme Vamos con la videoreacción, así que vamos con la video reacción Y comencemos con la videoreacción Y bueno, chicos, aquí estamos entonces Listos para reírnos un rato Listos para excitarnos un rato, coño Vamos a ver cómo hacer caca, caca, caca. Así que vamos allá, empezamos <tus Ho> <No> <risas> <"N -O> <tus> no. problema? No. <tus> <tus> sí, <tus> <tus> <tus> <tus> <tuswormoo> <risa> Joder, <risa> sí solo sé eh. cinco segundos y ya tenemos que hacer una pausa. Vamos a repetirlo, tío. ¿Cómo arrancó, eh? Vamos a repetirlo, tío. ¿Cómo arrancó, eh? -oh! Pop, este pop cortito pero cortito, Eso, coño, eso suena, horror, no, suena horrible, ya lo sé. Joder, me duele. Ahora no me de tanto reírme. Duele... Así que nada chicos, muchísimas gracias por ver Así que nada chicos, video completo Por ver, video completo, que vean el video Completo, que vean el video completo Hasta también, ¿no? De todo y bueno chicos muchas gracias por ver así que nada chicos muchísimas gracias por ver pues encuentran el link del link de este video al cual estoy linkando el link original la final. así que nada chicos eh, espero que la hayan pasado muy bien me divertí muchísimo la verdad Espe espero que la hayan pasado muy bien me divertí muchísimo en, en la introducción de este video de esta reacción espero haber aclarado todo ha pasado muy bien me divertí muchísimo chicos nos vemos en este siguiente video cuídense mucho un abrazo a todos cuídense mucho un abrazo adiós hasta el siguiente video adiós nos vemos adiós un abrazo a todos adiós espero haber aclarado todo adiós espero que lo hayan pasado muy bien, me divertí muchísimo, adiós, así que nada chicos, adiós, hasta el siguiente video, nos vemos, adiós, hasta el siguiente video, nos vemos, adiós, adiós, hasta el siguiente video, nos vemos, adiós, soy soyos, soy soyos, soy, dos, soy dos. no, no, no, no, no, no, Guapo,